Hola amigos, nosotros somos profetas. profetas y les tenemos una invitación muy importante para que vayan todos al Politécnico Gran Colombiano. Si estás en 11 y si todavía no sabes qué estudiar, vamos a tener un día que se llama el Live Day para que vayan y vean el Poli con los 40. Vamos a estar los profetas. Los besitos son mecho Ay, lo de chocolate. Quiero Ay, qué rico es el placer de amarte ¡Woo!